Eh, hola, buenos días. Eh, gracias a todos por estar aquí en la presentación de, de la plataforma que vamos a, a presentaros hoy. Eh, un segundito. Eh, bueno, pues lo primero agradeceros que hayáis venido hoy a esta presentación online, como ya he dicho que se hace eh, como la presentación de una parte importante, probablemente la más importante, de un proyecto de, financiado por, por FEDER. Eh, de hecho, eh, las personas que estamos aquí sentadas en esta mesa virtual, eh, una parte de ellas pertenecemos a ese proyecto y otras la hemos invitado como parte esencial del sector al que se al que se dirige esto, los esfuerzos digamos, que hemos hecho en un grupo de investigadores. En, en, sentados conmigo en esta mesa, pues están eh, Esteban Romero, que es el co-IP, como decimos en la universidad, para los que estéis fuera de la universidad, el co-director de este proyecto, junto conmigo, que soy Ana García López, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, mi colega Esteban Romero, de Económicas también de la Universidad de Granada y director del Media Lab. Eh, también está con nosotros César González, que es investigador, eh, una parte muy importante de la redacción de, de este proyecto que se ganó en, en su día en 2018. Eh, y hemos invitado, a ambos, los tres estamos en, en el proyecto y además está también en el proyecto que tenía la fortaleza de tener dentro no solo investigadores de la universidad, sino también a eh, instituciones de, de fuera de la universidad. Pues está con nosotros eh, representando al sector artesano en su parte institucional, Antonio Suárez, que es el director del Centro de Referencia Nacional de Artesanía y, y que también ha colaborado, ha sido parte de este proyecto. Y eh, está también con nosotros Noemí Flores, que además de ser artista y artesana, es la, la directora de la Federación de, voy a, voy a decirlo bien porque no quisiera decirlo mal, de la Federación de Artistas y Artesanos de Granada. Bueno, igual no lo he dicho bien del todo, Noemí, me, me disculpa. Noemí eh, es una parte importantísima en este proyecto porque ella es la que representa al sector eh, en, de, de, de artesanos y aunque ella cubra, digamos, la, la provincia de Granada, es un proyecto que es de corte andaluz. Y de hecho, eh, nuestro fundamental eh, objetivo cuando lo propusimos fue precisamente ayudar a ese sector en lo que nosotros pudiéramos, es decir, aportar desde la universidad ciertas líneas de investigación para impulsar un sector que vemos que, tiene grandes posibilidades, pero que no siempre se, se tiene en cuenta, sobre todo, para, eh, para impulsar desde la investigación eh, universitaria. Entonces, propusimos en su día un proyecto que se llamaba MakerArt, Propuesta para la transformación digital de la industria cultural relacionada con la artesanía a través del diseño, los procesos colaborativos y la cultura maker. Fue la primera edición de los, de los proyectos FEDEF. Eh, de hecho, salió este, esta convocatoria a la que nosotros participamos en 2018, aunque luego se retrasó un poco y, sol, y solo pudo comenzar en 2020, que fue un año complicado, como todos sabemos, y el reto era economía y sociedad digital y sociedad inclusiva, innovadora y reflexivas. Eh, en, el, en el grupo de investigadores, que teníamos teníamos la suerte de contar también con investigadores de, de fuera de España, con investigadores italianos como Giacomo Di Benedetto, también de empresas y, sobre todo, también de una institución interesante, muy importante en el, en el entorno español, como es FundesArte, que su directora no ha podido estar con nosotros porque tenía una, eh, una reunión previamente fijada pero que ha estado muy activa y ha sido de gran ayuda. Eh, igualmente, tengo que agradecer no solo a todas estas personas que se unieron a nosotros en la investigación, sino, como decía, a los que han colaborado y con los que se han establecido sinergias para este proyecto. Eh, son, entre otras, eh, la Asociación Oficio y Arte, la Fundación Pública de Artesanía de Galicia, FOACAL, que es el centro regional de artesanía de Castilla y León, y a la Facultad de Bellas Artes de Málaga y las Escuelas de, de arte y Oficios que estaban dentro del proyecto. No se trata de aquí de presentar el proyecto, pero sí de dar un poco el contexto en el que luego se va a presentar la plataforma, porque este es el acto de la, de la, de la presentación de la plataforma. Y entonces, eh, pero sí, el contexto era ese, era un objetivo fundamental que nos que no, eh, propusimos en 2018, que era a partir de las necesidades que nosotros habíamos estado ilumbrando junto con el Centro de Referencia Nacional, que es quien tiene el pulso, eh, digamos, cogido del sector y sus debilidades, sus fortalezas, habíamos visto que era mm, eh, necesaria quizá proponer una transformación digital en esa industria cultural que está relacionada con la artesanía y que creíamos que podríamos aportar en cuanto a procesos colaborativos y culturalmente. Esa transformación se, se materializó en la propuesta de una plataforma, que es la que hoy presentamos, en donde se pudieran encontrar, no es más que, de momento, una plataforma de encuentro entre artistas y artesanos que incluye a individuos, pero que también incluye a pequeña y a mediana empresa, a instituciones, a asociaciones, a fundaciones como la que dirige Noemí, y también desde el ámbito privado. Eh, en este caso también pretendemos que, la, en su momento, pretendíamos, y de hecho lo hemos hecho así, que eh, cubrir también la formación, no solo la investigación, sino la formación eh, necesaria para ese sector. En ese en esa interés eh, en el que se propuso este proyecto, y eh, ya traíamos una trayectoria con algunos proyectos de I. Eh, colaborativos del, del Campo de ciencia Internacional de la Universidad de Granada, el CEIBIOTIC, y eh, por tanto tuvimos la suerte de, de que nos concedieran este proyecto. A partir de ese momento, a pesar de la dificultad del momento, eh, hemos podido um, trabajar en esta plataforma que nos hace mucha ilusión presentar hoy, sobre todo por las posibilidades de desarrollo futuras que tiene, no solo por lo que es hoy, que también nos parece interesante, sino por lo que puede ser en el futuro, como, no solo como punto de encuentro, sino como posibilidad de incluso de desarrollo de nuevos modelos de negocio en el sector. Eh, eh, no me quiero extender mucho más, pero sí eh, porque mis compañeros, tanto eh, Esteban Romero como César González, van a presentar eh, de manera mucho más eh, intensa la plataforma, pero sí quiero eh, dejar constancia de que ha sido un eh, un acicate una también para los investigadores que hemos estado trabajando en ella para presentar en, en 2020 un proyecto europeo eh, que, se, que, que hemos tenido también la suerte de ganar y que se llama Remaker, cuyo objetivo es precisamente basarse en, en una plataforma similar o incluso en esta misma, en ello estamos porque acabamos de empezar en 2021, que se basa, que no es solo ya un repositorio de intercambio de conocimientos, sino que es capaz de producir conocimiento eh, eh, ya que se basa en la inteligencia artificial para el diseño y la producción de, de productos realizados a mano, de rápido prototipado y basado en la disponibilidad de bienes que se han reutilizado. De modo que el eh, anhelo que tenemos los investigadores que estamos en este proyecto europeo es precisamente hacer crecer a esa plataforma de, que acaba de nacer hoy y que tiene muchas posibilidades de internacionalizarse, por un lado, pero no solo eso, sino de convertirse, además, en una, en un, una herramienta de posibilidades, siempre de posibilidades, nunca de, de sustitución de, de los artesanos, porque justo lo que queremos es eh, impulsarlo y darle propuestas que los artesanos puedan, si quieren, utilizar o, o no. Pero para nosotros es importante eh, entender que este empujón del proyecto FEDER ha servido para poner en pie, o empezar a poner en pie lo que puede ser una plataforma que tenga una dimensión eh, internacional, intersectorial y que, eh, de alguna manera, ha nacido desde una dimensión regional a pesar de que hemos tenido la colaboración, como he dicho antes, de todo el territorio español. Yo voy a terminar ya esta presentación del proyecto y voy a pasar la, la, la batuta a, a, mi co, a mi colega y codirector, Esteban Romero, para que haga una, una inclusión un poco mayor en la plataforma. Esteban, cuando quieras. Bueno. Muchas gracias, eh, muchas gracias, Ana. Eh, yo lo que voy a hacer es un poco eh, trazar algunas de las líneas clave ¿no? que nos han llevado a construir esta plataforma y por qué pensamos que puede ser importante. En primer lugar, aprovecho también, eh, porque como comentaba Ana, el desarrollo del proyecto ha tenido lugar en un entorno de pandemia que ha hecho que nos hayamos podido ver poco. ¿no? Aún así, creo que lo hemos conseguido en más de una ocasión, pero eh, ha sido realmente un, un lujo ¿no? poder compartir eh, con, con los compañeros, con las compañeras, con Ana especialmente, también con, con Antonio, eh, con César, pues el desarrollo de, de este proyecto que, que creo que ha dado algún resultado sólido y, y, y sobre todo bueno, pues de cara a lo que es el, el futuro. ¿no? Eh, la plataforma, eh, como ahora veréis cuando la muestre César, tiene un componente claramente eh, participativo. Esa era una de las ideas fundamentales ¿no? que, que teníamos y que además bebe mucho en ese sentido de, de otros proyectos que hemos también desarrollado en, en, en Medialab. La, la idea del enfoque participativo es poder intentar que sean los propios artesanos, las propias artesanas y los otros actores que estén incluidos en la plataforma, empresas, eh, eh, personas o entidades del mundo del mundo maker, diseñadores, diseñadoras, eh, las que den de alta, digamos, eso, esos perfiles, tengan esa visualización dentro de la plataforma y puedan eh, bueno, utilizarla para encontrar potenciales colaboraciones con otros y que ya estén, por una parte, buscando esas colaboraciones o simplemente, bueno, pues que viendo esos perfiles, pues encuentren que hay algo de interés que se pueda hacer de forma... Eh, de forma conjunta. Eh, esa idea participativa al final eh, obviamente tiene que estar, creemos firmemente en ella, requiere también un trabajo muy artesano por nuestra parte que empieza a partir de ahora para eh, ir ampliando pues, la base de, eh, de, de personas, ¿no? de, de, de entidades que hay ahí con el fin de que tenga más valor aún para los que ya estáis. Y, y bueno, es un tema central, pero que al final pues va a depender solamente en parte de nosotros el que se puede ir desarrollando. ¿no? Esperemos que tenga una buena acogida y, y, y más allá de eso, pues eh, iremos nosotros trabajando lo que es la dinamización y una cuestión que también es muy importante, que es convertir también la plataforma en un espacio donde eh, podamos ir incorporando información y convocatoria y, bueno, y otras actividades que hagamos que se muevan en el ámbito de la innovación, de la investigación y de la formación. En ese sentido, no va a ser solamente lo que se haga en el marco de este proyecto o de proyectos futuros, sino en general todo aquello que añada valor para el sector. Yo creo que ese, ese enfoque transversal es muy importante eh, para nosotros eh, porque, porque al final no se trata de presentar un proyecto, una plataforma en competencia eh, con otras potenciales plataformas que pueda haber, sino de generar valor para los que estáis ahí. Y, y por eso, pues bueno, todo lo que concierne a la artesanía, a la digitalización, a la, a la transformación no económica, los modelos de negocio, también de esa economía circular, de esa economía creativa, pues tiene, tiene, tiene cabida. En ese sentido, como comentaba Ana, el proyecto nace en el marco andaluz, pero desde el primer momento pues, no hemos querido eh, ponerle límite y, y bueno pues buena parte de, lo, de las entidades que hay ahora mismo en la plataforma eh, son de otras partes de España. Y también hay desde ya pues, marco para que puedan incorporarse también de otros países, especialmente ahora mismo centrado en el idioma eh, castellano, pues en todo el ámbito eh, latinoamericano, donde creemos que hay un potencial también tremendo pues, para hacer esa, eh, esas conexiones. Eh, bueno, básicamente yo creo que esto era lo más importante ¿no? que yo quería poner de... de aprovechar. Ese agradecimiento y la ilusión con la que presentamos esto ¿no? después de, de, de unos dos años difíciles. Y, y bueno, pasar la palabra ya a César para que nos muestre el, esa plataforma, ¿no? cómo, cómo se ve, un poquito cómo respira y, y que sirva un poco de acicate para que para que la podáis utilizar. Bien, gracias, Esteban. Buenos días a, a todos y a todas. Lo primero, darle las gracias a los investigadores que han han participado en este proyecto, a sumarme a ese agradecimiento. Y también a aquellos artesanos, diseñadores, makers, que en un primer tanteo que se hizo a través de una encuesta, facilitaron sus su datos ¿no? para poder ir. Nos ayudaron mucho para entender la lógica de la plataforma y, y bueno, para su primera puesta en marcha, ¿no? su diseño. Voy a mostrarla, voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, lo primero en el, la página de bienvenida de la página web, pues eh, se buscó también, por supuesto, dar las gracias a la empresa eh, C2 de Granada, Soluciones Tecnológicas Creativas, que bueno, han hecho un trabajo también muy, muy importante en construcción de esta plataforma y también ha soportado mucho feedback, ¿no? De, Siempre es un trabajo bastante eh, tedioso para las empresas, ¿no? porque estamos continuamente intentando mejorar, ¿no? cambiar ciertas cosas. Eh, aún así, claro, es una plataforma que acaba de nacer. Eh, seguimos detectando mejoras, pero ahí iremos trabajando eh, durante el tiempo. ¿no? Lo que se pretende, como Esteban comentaba, que, que esta eh, plataforma vaya creciendo y mejorando, por supuesto, en muchas... En muchos aspectos. ¿no? Bueno, lo primero eh, en la página inicial, ya encontramos cierta información, cierto enlace para conocer un poco más del proyecto. Luego, se empieza a mostrar los primeros o los proyectos que se van incorporando nuevos a la plataforma en un primer momento. Después, por supuesto, tiene su eh, botonera para ampliar más la información. Los artesanos que se van incluyendo. Ahora hablaremos de un poco de esta estructura. Eh, los artistas que se incorporan, igualmente. Si se incluye una, una imagen de perfil, pues, eh, pues bueno se demostrará aquí. Eh, invitamos a, a aquellos que... Eh, participaron en la primera encuesta, que entren en la plataforma y vayan enriqueciendo, eh, especialmente visualmente hablando sus perfiles, porque se, se, digamos, es mucho más atractivo ¿no? en, en el conjunto y para, y para su propio perfil y los proyectos. Ahora hablaré un, poco, un poquito más de eso. Eh, los diseñadores que se van incorporando, los makers. Y, bueno, después la sección se va mostrando las noticias más, o las acciones más nuevas en el, la página de inicio, como las acciones formativas, que ahora ampliaré, investigación. Y una parte importante de, de la plataforma, lo que queríamos potenciar, evidentemente, como ha comentado este Yana, es la colaboración, ¿no? Entonces eh, planteamos la necesidad de crear una estructura, una forma de que si yo, como artesano, como diseñador, tengo la necesidad de eh, colaborar con otro perfil o con otro, no hace falta que sea de otro, eh, digamos, sector, sino si soy un artesano y quiero colaborar con otro artesano, soy un artesano y quiero colaborar con un diseñador, etc., pues bueno, que se pueda mostrar o lanzar. Eh, la necesidad, ¿no? porque eh, si yo soy diseñador y de repente encuentro un proyecto que alguien necesita eh, o busca un diseñador para colaborar y me interesa, pues puedo ponerme, ponerme en contacto con esa, con esa persona para que podamos mm, discutir o ver la posibilidad de colaborar. Entonces hay un apartado concreto donde proyectos buscan eh, una colaboración y se especifica exactamente en qué qué perfil profesional? No? Eh, luego hay para darse de alta en un newsletter, ¿no? Para eh, que se pueda enviar email para estar actualizado con noticias, eventos que se puedan realizar, etc. Voy a volver hacia arriba. Bueno, la dirección, no sé si la, la estáis viendo aquí, la dirección makerart.es. Y... Perdón, que me molesta aquí. Bueno, la primera eh, parte o la primera, el primer botón pues conocer un poquito el proyecto, sobre el proyecto, sobre el equipo de investigadores que hemos estado trabajando en este proyecto. Ahí se puede ampliar más información. Y digamos el, el core de, de la plataforma está especialmente aquí que es la parte donde se desarrolla, o se busca, o se potencia, o, o lo que se pretende eh, en la colaboración. Si le damos a explorar. Ahí estamos. Primero se nos carga un mapa con los primeros datos que tenemos de, de las personas que participaron en ese primer tanteo, en esa primera encuesta. Y... Por supuesto, cuando vaya esto eh, incorporándose el proyecto y, y, eh, y diseñadores y artesanos, pues por supuesto sí irá creciendo. ¿no? Como decía Esteban, es un proyecto que nació de Andalucía, pero que como veis ya está eh, ampliado. No nos Desde el primer momento teníamos la idea de que si crecía, pues no había ningún tipo de problema. Y como veis, ya eh, está bastante repartido. ¿no? Hay muchas zonas que. Eh, que bueno faltan pero bueno esperemos que vaya creciendo y por supuesto si eh, por ejemplo si hay una, un, eh, un artesano un diseñador un maker en otro país pues como veis ya se puede eh, ya se ya se registra no en otros países la idea es que eh, claro visualicemos el ecosistema de artesanos, diseñadores y makers, voy a hablar de makers en general ¿vale? y eh, una vez que bueno, hacemos clic sobre un perfil podamos eh, visualizar a través de como los mapas de los puentes aéreos se vayan conectando proyectos y así, eh, por ejemplo, en Granada hay algún proyecto por ejemplo, si yo hago clic en este proyecto puede que me salga una línea si, por ejemplo, ha, ha colaborado con otra persona de Granada o de otro sitio, saldrá una línea que conecte las dos, pers eh, las dos personas. ¿Vale? Y así poder visualizar el, el grado de colaboración que se va consiguiendo a, a través de la plataforma. Eh, eh, la plataforma eh, cumple eh, la doble función, ¿no? primero darse a conocer, da a conocer un perfil, una empresa, una institución relacionada con los makers, como digo en general, incluyendo artistas, diseñadores, artesanos, etcétera. Eh, luego proyectos que se están desarrollando personalmente y proyectos que colaboran eh, dos agentes o más. Entonces eh, esa es la función que cumple la, digamos, la plataforma. Luego aquí podemos ir hay muchos filtros de Proyectos que buscan artesanos, proyectos que buscan artistas, podemos ir haciendo clips, podemos ir seleccionando, eh, digamos, diferentes eh, filtros, desde eh, de la provincia, la disciplina, eh, la, la disciplina por artistas, diseñadores, etcétera. Es decir, yo eh, pienso que ha sido la lógica de la plataforma de filtrado muy rica, Quizá eh, falta familiarizarse un poco con ella, porque hay muchas, muchas formas de filtrar y de conseguir la información. Actualmente eh, hay 84 usuarios, pueden ser personas individuales, eh, asociaciones, fundaciones, empresas, etc. Y 36 proyectos, ahora mismo registrados. Yo creo que para arrancar la plataforma está bastante bien. Y, y claro, lo que se busca es que esto crezca y, y bueno, que enriquezcan los, sus perfiles con imágenes, con información, con vídeos, etc. Que sea una plataforma muy viva. Luego hay un apartado de formación donde estamos subiendo las eh, acciones que se están desarrollando, por ejemplo, participar en el Workshop Internacional de Gestión de Artesanía Sostenible, donde se presentó el proyecto, en Craft nova en Valladolid, en, en, Make, en el Maker Weekend de Viña del Mar de Chile, también se presentó el proyecto Maker, y también algunas acciones antecedentes al proyecto, que son la base de donde nació este esta idea, ¿no? esta propuesta de investigación, como es el proyecto ADA. Y unos primeros resultados en investigación. Se irán subiendo también información, un informe que se realizó durante la pandemia sobre el sector artesanal, una encuesta sobre la necesidades formativas de los artesanos, una publicación que acaba eh, recién de salir, que es repensar la artesanía, la estrategia para impulsar la artesanía contemporánea, o las jornadas de oficio de restauración que se celebraron hace poco en Granada. ¿no? Y bueno, aquí en noticias se recogen, ahí está desglosado por formación e investigación, y en noticias se recoge un poco, quizás, noticias más generales, inclusive eh, la de formación e investigación, pero también otras generales, como la creación de la cátedra, eh, en innovación en artesanía, diseño y arte, o, ¿qué más? o bueno, los primeros encuentros de ADA, etc. Ahí se irá subiendo la información. Luego, se, eh, lo, las personas que ya se registraron en su momento se les ha enviado una, un email para que vuelvan a acceder a su perfil una vez ya creada la, la plataforma. Eh, para, digamos, enriquecer la información que, se le, eh, que está eh, disponible para su perfil, la, la de su perfil, la de su proyecto. Voy a entrar muy brevemente. Bueno, si alguien se quiere registrar y no está registrado eh, anteriormente, el, el sistema es muy fácil, crea, eh, introduce aquí un email, le da registrar, eh, al email le llegará una contraseña donde... Eh, ya podrá entrar aquí, entro yo. Iniciar sesión, también está recuperar. Voy a explicar muy brevemente la, la lógica. Después le aparecerá aquí la parte de panel. ¿Vale? Y, eh, y la lógica es la siguiente. Primero debería crear mi perfil como usuario como diseñador, como artista, como artesano, no es eh, excluyente decir sí. yo puedo ser diseñador y artesano, dentro, puedo indicarlo dentro de mi perfil, y luego está la parte de crear el proyecto que estoy desarrollando, por ejemplo, si soy artista y, mi, y tengo una exposición en, qué sé yo, en, en Madrid, en alguna galería, pues podría incluirlo aquí. Ya, y claro, serían, podrían ser proyectos individuales o como la idea es que se potencie o se visualicen también proyectos colaborativos. Eh, como veis, primero antes de poder crear proyectos me obliga a crear mi perfil. Y bueno, me pide nombre, tipo de maker, aquí se me despliega, puedo ser artesano y eh, diseñador también. Así, como decía anteriormente, no es excluyente. Una imagen de perfil. Claro, si soy artesano, pues qué tipo de artesanía desarrollo. Puedo ser ceramista, puedo ser, y a la vez también, no sé, cosmética. ¿no? Y después de diseñador, pues otro, otro tanto. Y información de contacto y email y la localización de donde yo me ubico. Porque claro, la idea es que eh, si yo soy de Granada, eh, soy un diseñador de Granada y busco un artesano de Granada porque me interesa, mi, voy a hacer un producto sobre cerámica eh, de Granada, de estilo granadino, pues eh, bueno, que sepamos dónde estamos, ¿no? que sea... Que sea Fácil localizarnos por cercanía o quizá me interesa de más lejos, pero eh, digamos ubicarnos, saber, saber dónde estamos ¿no? y eh, redes sociales. Una vez que eh, ya creemos eso, ya podemos ir a, a la parte de proyecto y ya, pues bueno, construir ahí nuestro el proyecto que estamos desarrollando, indicar si buscamos colaboración. Eh, si tenemos la necesidad de alguna colaboración en concreto, un diseñador en algún campo, etc. Y bueno, por no sé a entenderme mucho más, yo creo que eh, a grosso modo esta es la plataforma Maker. Si luego hay algún tipo de pregunta, hay una, un, un email para cualquier duda que tenga que info@makeral.es, info arroba podemos solucionarle algunas dudas o problemas técnicos que puedan surgir. Y nada, después, eh, cuando acabemos, si hay alguna pregunta concreta, pues, pues la resolvemos. Así que voy a, de, voy a dar paso ya a Antonio para no entenderme mucho más. Sí, muchas gracias, César. Eh, antes de dar paso a Antonio, he olvidado mi agradecimiento a David Bravo, que, el, que ha hecho todo el soporte técnico, que ha dado los últimos retoques, a la, a la plataforma y que va a estar eh, pendiente de los la, de la posibles problemas que pueda haber, es, etcétera, etcétera. Eh, eh, yo creo que lo tengo abierto no, no, sí, sí. Entonces, simplemente decir eso, que David va a estar pendiente por lo menos en los próximos meses, que tenemos la suerte de tenerlo con, con nosotros, y... Y, va, y vamos a ver si, si todo funciona y si sois tan amables también de replicar por ahí. Pues, que, porque para que funcionen estas cosas lo importante es también tener a personas que se involucren. Es nuestra idea con el proyecto remake eh, traducirlo a, como mínimo a inglés, pero también a italiano, a francés y a griego porque están eh, dentro del consorcio del proyecto europeo. Así que... Vamos a hacer un esfuerzo en los próximos meses también por ampliar primero a Sudamérica, que son nuestros, seguro, nuestros contactos más directos, pero luego también al resto de Europa. No me más, solamente quería, me había olvidado esa, ese agradecimiento que para mí es importante y solamente darle paso ya a Antonio Suárez, que es el director del Centro de Referencia Nacional y nuestro cómplice absoluto en todas las aventuras que, que iniciamos. Cuando quiera, eh, Antonio. Ana, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero es agradecer tanto a Ana García como, como a Esteban Romero, que contarán con nosotros para, como ya dice, esta aventura. Sí, para nosotros es muy importante ver cómo la universidad, eh, y sobre todo las personas que dentro de la universidad estáis, tenéis ya la artesanía como una parte ¿no? de vuestro propio ADN, ¿no? de, lo lleváis en vena, ¿no? y la importancia que hay en mantener este sector tan importante para, para el mantenimiento incluso de nuestro patrimonio, en nuestro país, como es la artesanía. Es fundamental, llevamos muchos años trabajando, ya lo sabemos, muchos años trabajando en la importancia que es el trabajo colaborativo, la, la, la participación entre diseñadores y artesanos, pero también entre los propios artesanos entre sí. También la vinculación que se está produciendo, sobre todo en el ámbito, lo vemos en Bellas Artes, entre artistas y su acercamiento al mundo de la artesanía. Si estamos en un momento en el que la, la hibridación entre sectores productivos y entre perfiles eh, similares se, se está produciendo. y Pero, claro, el problema muchas veces es cómo llegamos fuera de nuestro ámbito más cercano, que los que nos dedicamos a estos temas sabemos las dificultades que muchas veces tenemos para poder realizar proyectos, incluso colaborativos, por la falta de un tejido asociativo potente a lo mejor en unos territorios con respecto a otros, o la falta de incorporación a los registros oficiales, para ser voluntarios, etcétera Entonces, el que exista un espacio donde todo el mundo pueda participar, donde todo el mundo pueda ver lo que están haciendo otros y donde puedan colaborar, pues es fantástico. En ese doble sentido, no por un lado porque si queremos avanzar hacia una artesanía más contemporánea, más moderna, que se que se adecue más a las necesidades que hoy tienen los compradores, pues es importante también que los artesanos o los productores vean lo que están haciendo su homólogo en otros territorios y después ya de paso si pueden colaborar con otros perfiles para que le ayuden a, a poder desarrollar pues esos nuevos proyectos, pues es fantástico. Por eso, por nuestra parte, pues aquí nos tenéis para seguir colaborando. Yo creo que ya somos indivisibles. Y, y encantados de poder estar aquí hoy y de apoyar en todo lo que en todo lo que podamos a la universidad, porque para nosotros es fundamental que la universidad se haya incorporado a este a este mundo de la artesanía. Bueno, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Y evidentemente, aquí tenemos que seguir entre todos llevando este esta plataforma. A todos los rincones de nuestro país para que realmente la gente la conozca y la gente la use, porque es una herramienta eh, fantástica. Evidentemente está empezando y como todo lo que está empezando, pues tendrá que ir enriqueciéndose y mejorándose, pero, pero hay que empezar y, y yo creo que hoy se da un petretazo de salida a una iniciativa que va que va a dar mucho de, de, de sí y mucho que hablar en el, en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio, por ser siempre cómplice. De, y, y contar con la universidad, que para nosotros es un lujo. Eh, doy paso a Noemí Flores, que probablemente sea la parte más importante de toda esta reunión, porque ella es la que, eh, de alguna manera, le hemos pedido un, un gran, un, una gran representación y es que re, y represente a todo el sector, ¿no? a los pequeños talleres, a ese ecosistema de, de talleres tan... Tan, tan frágil a veces y que tiene tantas posibilidades. Entonces, eh, le agradezco mucho que esté aquí porque, además, ella representa a, un, a un, una federación que, bueno, que tiene también sus dificultades, pero que, que necesita también que estemos conectados con ella, que es la federación digamos, más local que tenemos más cerca, a pesar de que, como decimos, nuestra idea es que este proyecto viaje al infinito y más allá. Pero Noemí para nosotros hoy es la, representa el sector, es decir, es la razón de ser por la que nosotros hemos hecho todo esto. Así que nos interesa mucho hoy su opinión. Noemí, cuando quieras. muchas gracias por acompañarnos. Buenos días y muchísimas gracias. Um, bueno, como bien ha dicho Ana, eh, represento actualmente a la Federación Red de Artesanos y Artistas de Granada y desde esa posición, pues eh, quería agradecer a todas las personas, organismos e instituciones que han participado en, en este proyecto. En, en este actual proyecto Maker, como en el, eh, en el proyecto de 2018, en el que bueno, algunos compañeros de la Federación participaron, incluso yo misma, bueno este ensayo... Eh, fue, fue importante para um, detectar pues, necesidades para la innovación y la investigación de, de los procesos creativos y, y, y de, de la artesanía. Eh, bueno, si miramos así a grandes rasgos el panorama de la artesanía en Andalucía, pues podemos ver... Eh, que realmente los talleres son muy diversos. Son muy diversos, tienen necesidades muy distintas y también intereses muy, muy diferentes. Esto, bueno, pues hace que sea un poco complicado el, el llegar a, a, a todos los talleres, pero considero que esta, este proyecto para lo que es eh, el, el deseo de la innovación y de la investigación uh, es único. Es, es muy importante porque anteriormente a este proyecto pues lo que teníamos era mm, contactar a título personal eh, sin el conocimiento del deseo de la otra persona en colaboraciones o, o trabajos de investigación. Entonces, eh, este proyecto facilita mucho eh, este contacto, este contacto con una apertura y una a disposición a, a, a la participación. Eh, desde aquí, pues yo animo a, a todos los compañeros, eh, tanto federados como no federados, como talleres de, de todo tipo, animo a que dediquen un poquito de tiempo, a que inviertan un, un ratito y, y se informen bien. En, en qué consiste este proyecto y, y, por supuesto, que si tienen un, un mínimo de interés en, en esta apertura a la innovación, pues que hagan uso activo de esta plataforma. Eh, realmente, el panorama artesano necesita ayuda de todo tipo y, y esta es muy específica. Entonces, um, animo a, a todos los artesanos, a artistas, makers, diseñadores a, a, bueno, a hacer un buen uso de, de esta, esta herramienta ¿no? que, que por primera vez se ha hecho en Andalucía. Y bueno, yo personalmente sí, sí voy a hacer un uso activo de ella, estoy seguro, y espero en un futuro eh, poder hablaros de estos proyectos. Y bueno, sobre todo, pues desde aquí agradeceros... Eh, pues, por esta invitación a, a la participación y a estar hoy aquí en la, en, en la presentación. Espero que, que funcione muy bien y que den muy buenos resultados y, y que muchos talleres andaluces y en un futuro europeos pues, puedan mostrarnos estos, estos proyectos nuevos y estos resultados. Así que, bueno, eh, sin más, eh, agradeceros y todo este proyecto este trabajo muchas gracias muchas gracias a ti Noemi y, y como siempre os pediremos eh, pues vuestra, vuestro feedback para mejorar la, lo que hemos hecho porque si no es útil no hemos hecho gran cosa ¿no? y lo que esperamos es que lo sea de hecho ya estoy recibiendo algún feedback o por el chat, ¿no?, para cuestiones que podían abarcarse también dentro de la plataforma y eso es fantástico porque la, la comunidad que tenemos eh, delante, el sector, eh, pues lo que queremos es escuchar para, para avanzar. No, no, no pretendemos de ninguna manera imponer una necesidad que nosotros creamos que puede ocurrir sin, sin preguntas, ¿no? sino que la, la, la interacción con vosotros, con todo el sector de, de artesanos, de diseñadores, de makers en general, como ha hecho César, pues es fundamental, porque solo eso nos va a permitir ser verdaderamente útiles desde esta atalaya que a veces se ve tan lejana como es la universidad y la academia. ¿no? Entonces nosotros queremos poner al servicio vuestro todo lo que podamos, todo el músculo de gente joven también que tiene la universidad y que, y que tiene que realizar su, pues, su doctorados, que tiene que realizar su trabajo final de máster, pues vincular todo eso a necesidades concretas que puedan tener el sector ¿no? para, para poder mejorarlo. Y en ese, en ese sentido nosotros hemos creado, uh, que era un, un objetivo del proyecto, hemos creado una cátedra, de, para porque los proyectos son finitos, como sabéis, de hecho este va a terminar en junio de 2022, pero la cátedra nos va a permitir eh, poder tener una estructura en la que ya nos hemos vinculado, digamos, de manera más permanente con el Centro de Referencia Nacional, y que va a seguir sirviendo de plataforma también para escuchar la voz de los, de los artesanos y de los nuevos artesanos. Así que para nosotros es un lujo tenerte aquí, porque si no... Eh, si no es escuchando a vosotros, no, no podemos seguir. Quiero decir, no, no, tenemos, no tenemos herramientas para saber qué podemos aportar. Eh, muchísimas gracias, Noemi. Gracias. Y... Bueno, dime, dime. Eh, para el sector artesano, uno de los grandes problemas es la, la parte económica, la parte de financiación. Y, y vemos muy interesante cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de, de ayuda, bien sea directa o indirectamente. Eh, considero que, que, bueno, esta es una, una forma de ayuda eh, quizás indirecta, pero que a la larga, por supuesto, puede aportar elementos muy positivos. Y eh, me preguntaba durante la exposición de, de la plataforma si quizás en un futuro eh, de alguna forma se pudiera enlazar con um, eh, lo que son los makers, diseñadores, artesanos, eh, con uh, galerías o firmas o quizás hacerles llegar eh, publicidad, bueno, uh, tener visibilidad sobre esta otra parte de la que realmente la artesanía depende, nos guste o no. Entonces, eh, eh, me surgían estas preguntas. Me parece fundamental lo que has dicho, porque al final es eh, eh, el, el comercio, lo que, lo que sí. la comercialización de los productos, lo que produce riqueza para un sector. Y, efectivamente, esa es nuestra idea, ¿no? Hacer eh, cada X tiempo, actividades acciones que visibilicen la plataforma y lo que hay en ella. Porque a pesar de nosotros solo ser un sitio de encuentro, sí es un sitio que puede visibilizar las posibilidades. ¿no? Ya lo hicimos en el ADA, en el, que está por uh -huh. ahí, en el primero, eh, que fue eh, solicitar de los. Era una cuestión local, ¿no? Solicitar a las tiendas, eh, no solo uh -huh. de los museos, etc., Cuál era su línea preferida o preferente de trabajo, qué necesidades tenía para intentar conectar al sector con su comercialización. Me parece interesantísimo que nos lo proponga porque es algo que, que tendremos que plantearnos de manera más activa. Así que, y de, y de aquí en adelante también nos gustaría poder recibir de los artesanos eh, su propuesta: eh, de, de, de cómo podríamos mejorar esa plataforma. Nosotros tenemos la suerte de contar con una universidad, con un proyecto, tenemos estructura y queremos hacerlo. Lo mejor es tomar el curso del sector, que el sector nos diga a nosotros qué necesidades tiene porque tenemos los recursos y los podemos conseguir entonces para aportar por ahí. Así que te agradezco esta y cualquier otra sugerencia que tengas. Igualmente, muchas gracias y eh, tomaremos esta esta vía de contacto para lanzar ideas. Muchas gracias. Genial, Noemí, muchísimas gracias. Yo doy paso ahora por si hay alguna participante en la reunión que tenga alguna, no sé, algún, alguna apreciación que hacer, alguna sugerencia, que lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer a través de la plataforma también, pero no sé eh, si hay alguien que quiere preguntar algo en directo con su voz o a través de, del chat. Eh, me, me, me sugerían por aquí eh, que estaría bien estudiar cómo incorporar otro tipo de profesionales haciendo otro grupo de, que se llame de otra manera, varios o así. En este ecosistema son más necesarios que nunca perfiles que ayuden a desarrollar marketing y ventas, por ejemplo. Bueno, me parece una buena bien. idea y de hecho tenemos la suerte de tener... Un codirector que viene de, de, de la economía y también en los proyectos tenemos a personas que son especialistas eh, en marketing digital, en economía circular, etcétera, etcétera. Por lo cual, pues gracias Andrés por tu apreciación porque um, así lo haremos. Artesan, eh, artesan, ¿Alguien de Artesanía de Aragón? Me pregunta si puede intervenir, por supuesto, por favor. Hola, buenos días. Soy Susana Martín, presidenta de la Asociación de Artesanos de Aragón y bueno, estoy encantada de estar en esta plataforma. Disculpar que he entrado un poquito tarde y me he perdido alguna cosa de la presentación. Pero eh, nosotros llevamos una trayectoria de más de 30 años, desde pequeñitos a, hemos llegado a tener una serie de, de actividades importantes y el hecho de que haya surgido esta plataforma me parece muy valioso porque es algo que nosotros veníamos haciendo hace tiempo, el tema de las colaboraciones y de la co-creación con artesanos, con diseñadores, con restaurantes, con empresarios, que ha funcionado muy bien, pero como, artes como asociación no tenemos los recursos suficientes a veces para darle más eh, visibilidad a estas acciones. De hecho, fuimos galardonados con el Premio Nacional de Artesanía en 2015 por esto de artesanía y diseño, y, y bueno, pues eh, creo que tendríamos que tener una conversación y bueno, hablar, creo que con César González eh, estuvimos hablando y ya le pido disculpas públicamente del, del retraso en el correo porque han sido unos días locos, aquí estamos muy poquito personal. y hay ideas, hay muchísimas, pero no hay máquinas de clonar de momento. Con lo cual, el hecho de que exista esta plataforma, de que podamos entrar ahí, de que podamos visibilizar a nuestros artesanos, darles herramientas, enseñarles que no solamente se puede ver y trabajar y aprender en una feria y que, y que la co-creación que de tanto se está hablando ahora me parece fundamental. Así que felicidades, que esto sea el inicio de, mucha, de algo que crezca y que nos visibilice como sector importante productivo en este país. Gracias. Muchísimas gracias. Nos animan mucho y es muy importante vuestra opinión y vuestra colaboración, porque nosotros desde la universidad necesitamos esa conexión, por eso ha sido para nosotros tan importante el, el contacto con, con el CRN, con el Centro de Referencia Nacional, que nos ha abierto al, al territorio entero, a toda España, a, a Aragón, a, a a Extremadura, a Galicia, por supuesto, a, a Castilla y León. Y para nosotros eso, desde una universidad, por muy importante que sea la universidad, es muy difícil. Teneros con nosotros hoy aquí y haberos tenido durante todo el camino cómplices con nosotros es la única razón de ser de de poner todo nuestro esfuerzo aquí y por tanto eh, te agradezco mucho que estés aquí porque sé que estamos todos en estos días sí, prenavideños sí, es locos de ferias y preferias sí, y exposiciones sí, todo de sí. golpe ha sido un poco locura entonces bueno pues que sepáis que contáis vuestros sí, con sectores y bueno, nos bien. ponemos al día un poquito y ahora ya parece que bajamos un poco el pistón y, y estamos más sí. abiertos Entonces, a poder. Agradezco enormemente el esfuerzo de, de que estéis aquí y, y agradezco también que nos acompañéis y, y que y nos dirijáis un poco por dónde debemos dirigir el grupo de investigadores que estamos en este proyecto y el que estamos en el siguiente, saber cuáles deben ser nuestra, ¿no? nuestra orientación, cómo podemos ayudar. Así que un millón de gracias y gracias por intervenir a vosotros. Apago el micro. Eh, no sé si hay alguien más que quiera intervenir entre los asistentes. Eh, saber que siempre podéis contactarnos a, a través de la plataforma y que además el grupo de investigadores está en la web con nuestros correos eh, personales, o pues si queréis dirigirnos a, a nosotros de manera individual, pero en la plataforma hará habrá también personas que, que puedan asistencia técnica, etc. Bueno, pues creo que ya hemos gastado todos bastante tiempo del poco que tenemos antes de las vacaciones de Navidad. De nuevo, muchas gracias a los que han presentado la plataforma muchas gracias a todos los investigadores que han trabajado en ella y sobre todo muchas gracias a los que os habéis asomado desde el sector artesanal, que tengáis una felicísima fiesta, que haya mucho negocio y que, y que volvamos con fuerza renovada en 2022. Un abrazo a todos y gracias por estar aquí.